bienvenidos el tema que vamos a abordar se refiere a los árboles, árboles en forma general vamos a identificar alguna terminología de los árboles previamente nosotros podemos determinar de que eh, los árboles son unas estructuras de datos muy utilizadas en diferentes campos y que son de gran importancia dentro de lo que son ya las estructuras de datos bien en cuanto a la terminología tenemos eh, eh, diferentes conceptos que es importante recalcarlos. En el ejemplo podemos ver un árbol en las cuales tenemos unos nodos ¿sí? y tenemos eh, una jerarquía de los mismos. Entonces es importante de que al, cuando nosotros tenemos un árbol poder determinar sus nodos en qué nivel se encuentran. Siempre vamos a partir de una raíz. El enlace entre uno y otro nodo se denomina rama y los niveles se van determinando a partir de la raíz la raíz siempre va a estar en el nivel 0. todos aquellos nodos que en este caso eh, pertenecen al nodo raíz van a estar en el nivel 1 que también se denominan hijos en este caso b c y d son hijos de a en términos generales son hijos de la raíz no en el nivel 2 por ejemplo tenemos los nodos e f g h i es importante recalcar eh, cuáles son los padres de cada uno de estos nodos. Por ejemplo, E y F tienen un padre que se denomina B. En cambio, G, H, I tienen un padre que se denomina D. En este caso, C no es padre. ¿sí? Es hijo de A porque no tiene descendientes. Los nodos que se encuentran en los niveles inferiores se denominan hojas. ¿sí? Entonces, por ejemplo, de aquí podemos... Eh, Recalcar algunos conceptos. Por ejemplo, de todo el árbol, ¿cuáles son padres? A, B y D. Como lo dijimos anteriormente, C no es padre porque no tiene descendientes. ¿Cuáles son hijos? En términos generales, B, C, D, E, F, G, H, I. O sea que de todo el árbol, a excepción de la raíz, todos los demás son hijos. ¿Qué nivel de profundidad tiene? ¿Sí? Aquí es importante. El nivel de profundidad está dado por el nivel más alto más uno. ¿Sí? Entonces la raíz se encuentra a profundidad uno, eh, el nivel 1 a profundidad 2 y en este caso el nivel 2 a profundidad 3. Como ya dijimos anteriormente, los hermanos dependerá mucho del padre al cual pertenecen eh, gráficamente la rama que eh, enlaza entre uno y otro nodo y también es importante eh, recalcar en este caso el concepto de hojas ¿sí? cuáles son hojas E, F, C, G, H, I importante recalcar por ejemplo que C también es una hoja a pesar de que no se encuentra en el mismo nivel que los otros eh, nodos Bien. otros conceptos también eh, es importante determinar qué es un camino por ejemplo A, D, G los nodos ADG me determinan un camino que está compuesta por dos ramas. ¿Y, y cuáles son las ramas? La rama es AD y DG. La longitud de un camino, ¿sí? por ejemplo 2, sería igual a la cantidad de nodos menos 1. La profundidad o altura, como ya lo habíamos eh, mencionado en la lámina anterior, es de 3, contando desde la raíz que se encuentra en una profundidad 1, 2 y 3 hasta el nodo con mayor jerarquía. Bien, se pueden clasificar varios tipos de árboles. Importante dentro de las estructuras de datos son los árboles binarios. ¿sí? Los árboles binarios eh, consisten en que ningún nodo puede tener más de dos subárboles. En este caso, por ejemplo, la raíz A puede tener un hijo, o máximo dos hijos el momento que tenga un tercer hijo esto ya no pertenecería a lo que son los árboles binarios entonces eh, se identifica el hijo eh, un hijo izquierdo y un hijo derecho eso es importante para posteriormente hacer las operaciones para poder hacer operaciones con respecto a cada uno de, de los elementos de este árbol son importantes los procesos recursivos de allí que es eh, necesario poder determinar eh, la cantidad de, de nodos, es determinar la estructura de cada uno de los nodos que realmente queremos representar y en función de eso sí poder establecer cada uno de los componentes que nos permitan ir enlazando bien aquí tenemos algunos otros ejemplos de, de árboles binarios ¿sí? por ejemplo ahí tenemos eh, el un nodo cuya raíz A tiene dos hijos, tenemos eh, el nodo E que tiene un solo hijo. Y es importantísimo identificar, por ejemplo, el, el, el nodo K es hijo izquierdo o hijo derecho. Gráficamente nosotros podemos ver que es un hijo que está ubicado en la parte derecha. ¿sí? Lo mismo ocurre con C, tiene un solo hijo, pero gráficamente podemos identificar de qué pertenece o que se lo cataloga como un hijo izquierdo este árbol tiene profundidad 4 ¿sí? eh, el nivel máximo que tendría ese árbol es de 3 el siguiente ejemplo asimismo tenemos eh, la raíz A este tiene un solo hijo C a su vez este tiene otro hijo F F tiene otro hijo que es E y asimismo tenemos otro hijo que es K que tiene Aquí, por ejemplo, ¿cuántas hojas tenemos? Solamente tenemos uno, que es K. La profundidad de este árbol es 5 y los niveles que tenemos ahí son 4 niveles. Bien, eh, para hacer una representación más eh, eh, acorde, es importante asociarlos a estos eh, árboles con un determinado tipo de estructura las listas enlazadas juegan un papel importante dado que yo puedo ir determinando un tipo de dato que me permita almacenar cierta información y a partir de allí yo poder generar cada uno de los nodos entonces cada uno de, de los árboles eh, en binario va a tener una referencia a lo que es la información como en el ejemplo que podemos ver ahí de la forma gráfica lo que estoy almacenando son letras no a b y d en definitiva, eso me representa la información que yo realmente quiero representar ahí. Eh, no necesariamente va a ser una letra, pueden ser números, pueden ser cadenas de texto, puede ser eh, cualquier información que yo quiera registrar. Dado que puedo, a través de los tipos de datos, eh, definir qué información es la que se quiere almacenar. Como decíamos que son árboles binarios, por lo tanto estos eh, deben tener eh, una referencia hacia un, ar, eh, un hijo izquierdo o un hijo derecho. Entonces para ello creamos apuntadores. De tal manera que son tres eh, los campos mínimos que yo necesito para definir los árboles. Uno que va a ser un apuntador a un hijo izquierdo, un apuntador a un hijo derecho y obviamente la referencia a la información a la cual quiero almacenar. ¿sí? gráficamente nosotros podemos ver ahí y también eh, de forma gráfica la estructura de datos que estaríamos utilizando para hacer la representación bien acá ya tenemos un ejemplo un poco más eh, eh, detallado de cómo se representaría un árbol utilizando estructuras de datos entonces dependiendo mucho del lenguaje que se vaya a utilizar se tendrá que definir el, los tipos de datos necesarios para poder ir definiendo cada uno de los nodos como se dijo anteriormente esas letras a b c d e y f es la información en sí que yo quiero representar ¿sí? puede ir cualquier información, incluso puede ir alguna información adicional ¿sí? pero tenemos que tener claro que hay unos una información importante que yo tengo que considerarla para poder hacer las operaciones en este tipo de estructuras eh, son unas estructuras eh, bastante interesantes en las cuales eh, son de mucha utilidad y las operaciones que sobre estos eh, se utilizan tienen que ver necesariamente con métodos recursivos por lo tanto es importantísimo tener un conocimiento de lo que son los procesos recursivos, eh, qué recursos me consumen esto y tener los elementos necesarios para poder controlar esos procesos recursivos. Bien. Los árboles binarios, entonces una estructura dinámica bastante interesante que podemos utilizarla para representar eh, las estructuras de datos. Muchas gracias.